La resistencia es fútil o inútil. Escuchas gente hablando de su propia espiritualidad, que Dios es un gran misterio. Y él dice: ¿Dónde dice que Dios es un misterio? Que es un secreto, o eh, no hay nada que no tiene nada que esconder Dios. Es importante cuestionar ese tipo de espiritualidad. Gente dice, nadie conocerá a Dios y eso es pesimista. Las enseñanzas que nosotros estamos compartiendo es de que no puedes más que conocer a Dios. Es la cosa más natural que hay. No es natural generar una identidad donde no conoces a Dios. Habla todo el tiempo con gente y les dice que sean prácticos. El perdón es un poquito difícil, pero él piensa que es realmente fácil. O sea, pelear en contra el perdón es como pegarte contra la pared. Tratar de mantener una identidad personal es como aprender una lección imposible. Si uno fuera un maestro escolar, Sería cruel darle a los niños una enseñanza imposible. La peor cosa que puede ser. El ego es un objetivo imposible de aprendizaje. Y es mucho más fácil soltarlo que mantenerlo y sostenerlo. si cedes ante el ego y dices que no tienes poder sobre de él dices que realmente puedes cumplir con un objetivo imposible puedes pegarte las veces que quieras contra la pared pero no lo vas a hacer no vas a llegar a nada lo que nosotros estamos haciendo es nada más rolando la situación y diciendo, sí puedo hacer esto, es inevitable que si sí lo haga. Y es más difícil resistir. Como Star Trek, la resistencia es fútil que ceder. Le preguntan, comentan, referente a Star Trek y el consejo. y lo que ellos en, en ah, el Borg, no es consejo, Borg. Cuando él lo veía, dice David, veía a Pacard y eh, el Enterprise representando individualidad, y el Borg representan el colectivo, y las dos son ilusorias el colectivo como la individualidad las dos son ilusiones ¿qué es el colectivo? muchos individuos juntos los dos son construcciones cuando él vio ese episodio cuando se están peleando eh, el colectivo tratando de asimilar a los individuos resistiendo la verdad no pelea contra ilusiones y viceversa, las ilusiones solamente batallan entre ellas, el colectivo y la individualidad son ilusiones, la el, el ser asimilado a la verdad serían unir los dos conceptos.